Y tenía de altura seis codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota: cinco mil ciclos de bronce. Bien, vamos a ver la palabra bajo el título: ¿Por qué Dios permite? Siempre he sentido compasión por los que no pueden sentir al Señor. Sí, qué lástima siento por aquellos que no pueden tener relación, sentir la dulzura, la paz, la tranquilidad que siente una persona cuando tiene a Dios. Pero quiero a Dios que hoy usted pueda sentirlo de verdad. Que usted pueda sentirlo hoy de verdad. en el momento de su vida se han sentido estancados ¿quién? ¿alguien aquí se ha sentido estancado? a mí me ha pasado muchas veces difícilmente y algunos directores se tienen que sentir estancados también, tienen que decir amén y algunos líderes que ahora tienen reuniones conmigo difícilmente usted encuentra una persona que quiera vivir estancada normalmente uno tiene objetivos normalmente uno tiene visiones normalmente uno tiene planes tiene metas, tiene sueños y lo ideal es que uno luche por alcanzar lo que sueña lo que uno visiona. eso es el ideal porque la visión es ver el futuro desde el presente ¿Me ¿no entendió? la visión es ver el futuro desde el presente cuando uno tiene una visión está viendo siempre hacia adelante y en el camino así esté la visión a veces como que nos estancamos Usualmente el estancamiento sucede Porque a veces se has acomodado el, el acomodamiento Permite el estancamiento Gente que se acomoda Gente que queda en un letargo espiritual Y a veces si no sucede Algo extraordinario No saben de ahí Incluso la gente no ve la necesidad De cambiar a veces porque se acomodó Y esa es la razón por la cual Muchas iglesias se estancan todo está funcionando bien hasta que no, no sentimos que hay que cambiar. Nos acomodamos e ignoramos que Dios tiene algo más para nosotros. Que Dios tiene más poder para darnos, que Dios tiene peticiones para darnos, que Dios tiene cosas grandes que entregarnos. Nos acomodamos, nos acomodamos. Mitos hay gente fracasada en su cabeza y en su mente, yo ya me estoy viendo en un lugar dos veces más grande que esto, en un lugar más grande. el problema es acomodarme algo que está funcionando mal y también veo que hay necesidad de generar, de generar rompimientos hay que generar rompimientos que generan cambios en nuestra tendencia es decir, si yo tengo una tendencia de derrota si yo tengo una tendencia de pobreza de miseria, de tragedia yo tengo que romper el nombre de Jesús de Nazaret es nuestra costumbre resistir toda tendencia que llega cambio nuevo de parte de Dios la gente no quiere el cambio nuevo de Dios Dios me está diciendo que la gente se resiste a avanza la gente se resiste a avanzar desarrollo militar y la gente se resiste a desarrollarlo mira avanza en tu casa avanza en tu familia avanza con tus hijos avanza con tus hijos la gente se resiste a eso porque están en zonas de confort el sentimiento de estancamiento es una realidad que en cualquier área de la vida de una persona hay gente que se sienten paralizadas Estancadas Hay familias que dicen Estamos estancados En los ministerios hay gente estancada En el negocio hay gente estancada En lo financiero. Y si algo sabemos Es que tarde que temprano Dios nos va a llevar para cambiar Porque Dios nos lleva a cambiar Ahora los cambios nunca van a ser fáciles Los cambios van a generar incomodidad Y cuando hay cambios Es importante que usted lo aprenda a definir y lo aprenda a hacer cuando los tenga que hacer porque usted se va a encontrar en una temporada de estancamiento y usted necesita tomar una decisión escúchame bien esto cambiar antes que tenga que cambiar cambiar antes que tenga que cambiar ¿cómo así? cambiar antes que me vea obligado que tenga a cambiar aquí hay dos cosas diferentes decisión proactiva que usted hace en función de dos cosas cuando yo determino cambiar, porque quiero evalúo el ambiente, usted dice es el tiempo para dar cambios porque hay circunstancias que me favorecen cambiar hay posibilidades que se me están dando para cambiar No solamente lo que digo, no lo creo Negativas que van a suceder, entonces Dios permite que pase una tragedia para que yo cambie, entonces Dios permite que caiga en la ruina para que yo le busque, entonces Dios permite que venga la enfermedad para que busque el sanador, entonces Dios permite que se le cierre la puerta para que yo busque el proveedor. Esa es una reacción real que la a de las secuelas. ¿Está entendiendo? Por eso, cuando cambia cuando cambia, cuando el ambiente te sugiera eso, cuando eres proactivo, es cuando tú te atreves a desafiar el potencial de Dios que tú tienes. Yo, yo hoy le quiero ver a alguien así, aquí, que tiene que ver con esto. Hoy quiero hablar de una historia muy conocida, que está en primera de Samuel 17,4. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paradín, el cual se llamaba Goliat y tenía de altura seis codos y un palo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y quedaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. ¿Sabía usted que las ratas tienen un ciclo de 15 días de embarazo y luego dan a luz? Las raras se multiplican. 15 días se embarazan y a los 15 días que andan cantidad de y tratan un topa. ¿Sabía usted eso? No, bueno, ahora seca. ¿Sabía usted que los conejos se embarazan y hasta que dan a luz pasan 28 a 33 días? y un elefante desde que se embaraza y da luz son 660 días cuando tenemos una visión grande del Señor todos queremos visión de rata el Señor no quiere el Señor no quiere el Señor no quiere el Señor no, eso ya? ¿El señor no eso ya? se llama visión de rata sueño de rata meses, transformar en una gran industria el consumo de pescado con esta gran adversidad tan tremenda que nos tiene ¿cómo lograr ser poderoso? ¿no? o sea que en Colombia con todos que tenemos, ¿por qué no un poderoso? mentalidad ¿cómo lograr poner en la mesa un producto fresco que mantenga su suavidad y conserve el sabor si desde que lo pescó un no, tres y cuatro meses en el mar ¿cómo lo lograr? el primer desafío fue hacer grandes barcos los japoneses no se desnudieron con el dije vamos a hacer grandes barcos que cubran grandes distancias pesquemos luego y congelemos el pescado para que cuando llegue a la tierra llegue fresco, lo hicieron sucedió que cuando llegaron el pescado aunque tenía frescura, no tenía casualidad. ni tenía un buen sabor por el mucho tiempo que era. Eso bajó la cantidad de consumo y puso en depresión la industria pesquera japonesa. Eso se convirtió en un gigante que ellos tenían que vencer porque de eso dependía su viento Hicieron un segundo desafío. Hagamos tanques más grandes, barcos más grandes. Pesquemos y no matemos a los peces. Vamos a meter vivos en esos grandes tanques. Y aunque pasemos dos o tres meses en el alta mal, el pescado se va a mantener vivo y cuando llegue está fresco lo hicieron pero imagínese usted un contenedor en un banco meter miles y miles de peces, miles de salmones, miles de atunes, miles de tiburones ese gigante tampoco los asustó ellos siguieron diciendo tenemos que vencer esto tenemos que tener éxito en lo que estamos tratando de lograr ¿sabe cómo superaron ellos esto? ¿sabe cómo lograron vencer ese gigante? al final les cuento la pregunta que surge ahora es como nosotros poder vencer los gigantes que Dios permite. ¿Por qué Dios permite que en tu vida, en la mía o en la familiar, en tu negocio y en el ministerio, se levanten gigantes. Todo lo que Dios permite tiene un propósito. Digo, todo lo que Dios permite tiene un propósito. Porque Dios no inventa ni Dios en promesa. Cuando uno ya se está en y se levanta dificultades, es lo que propósito Si momentos momento de seguida Esto tiene que propósito Lo sabías Si momentos en que las cosas No se van como queremos Todo tiene un propósito Dios me improvisa, Dios lo inventa Dios planifica Dios tiene planes, Dios no Alguien puede alabar al Señor Alguien de mi corazón No tiene todo Y a Por eso Pablo la iglesia de los romanos, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito, ¿qué quiere decir esto? Que la lucha tiene un propósito, que la batalla tiene un propósito, que la prueba tiene un propósito, que las dificultades tiene un propósito, aleluya, que la renavad tiene un propósito, que la semilla tiene un propósito, conforme a su propósito. Cosas que nos pasan en categorías buenas o malas, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Mal. Definimos la vida así. Y cuando preguntamos por qué estás mal, definimos toda la si crisis en grande orgullo. Porque nos encanta describir el problema, pero no atacar el problema. ¿Escuchó? Nos encanta describir el problema, pero no atacamos. Los gigantes aparecen para revelar cuál es tu destino. ¿Eh? Los gigantes aparecen para revelar que viene para ti. Alguien me está entendiendo ya, alguien se está metiendo ya. Alguien se está metiendo, metiendo? otros todavía no te algunos ya están llegando. Algunos ya están llevando. Está Los gigantes aparecen para revelar. Me gusta cuando dice el libro y de me devías. Te a te, te retomar, tengo aquí. Dios este no, ¡No! te que ¡No! por dice este? No, Dios del proyecto! ¡Dios es un Dios del proyecto! ¡Dios es un Dios del proyecto dios está sentado en del proyecto Dios son improvisando. Ay, creé a este, hice a este. Ay, me equivoqué. ¿Qué voy a hacer con este loco? No, Dios no es eso. Dios tiene todo. Perfecto. Yo te conocí desde que estabas en el... Es como nosotros cuando vamos a una tienda compramos varias cosas y a los días no las usamos para que nos usamos que Dios no le gente la hace y no sabe por qué la hace no hay algo detrás de su destino hay algo el primero de la vida el segundo de la vida el, no el primero de la vida alguien puede leer? no está quien conocía a la vida antes del episodio de Bolívar lo conocía papá y los hermanos nadie más lo conocía pero llegó un gigante que hubiese sido la oportunidad de vivir para la promoción de Saúl o los hermanos de la vida porque si Saúl a el gigante dice el gran rey Saúl venció y batalla por y si hubiera hecho famoso Saúl, si los a para decir a los periódicos un hermano de David o uno, uno de David de venció a gran gigante, pero no, ellos no aprovecharon la oportunidad. Había un muchachito el más pequeño. lo habían catalogado sus hermanos. Y en ese oficio lo había desarrollado su padre. Pero el corazón de la vida había un palpitar que decía el contrario. Ay, ay, ay. ay, ay. El corazón de la vida había un que decía el contrario. Yo no tengo un sueño de rapa, decía a mí Yo no tengo sueño de rapa. Yo tengo un sueño de rapa. Yo tengo sueño de rapa. Y algo viene a pasarme. Señor. Hay cosas que van a aparecer en tu vida Que a veces parecen un problema Aleluya, se van a aparecer incluso a crisis Pero si tienes claro que, que todo va a bien, Eso va a revelar cuál es tu destino cuál es tu propósito es mayor Aleluya. Cuando tu propósito es mayor que las circunstancias. No importa cuándo esas cosas abrigan. Las circunstancias y lo que digan los demás. Tu propósito como Dios lo va a cumplir. Alguien dice amén, alguien dice amén, alguien dice amén. Y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida porque el propósito de Dios será mayor que tu realidad. El propósito de Dios será el propósito de Dios será mayor que tu pecado. El propósito de Dios será mayor que tu dignidad. El propósito de Dios será mayor que tu fraternidad. El, El propósito de Dios será mayor que tu sentida. El propósito de Dios es mayor. ¡Oh, no! ¿Por qué para sacarte de tu anonimato? Donde esté, venga conmigo, nunca más seré un anónimo. Nunca más. Repita, nunca más seré un anónimo. Esto me encanta porque dice la Biblia, en palabras de Dios, que la vida estaba en los campos apacentando mejas. Así cuando cuando vi en el campo de guerra, David observa, un hombre de estatura. Quiero que los que están aquí adelante se pongan de pie, enseguida se rodillas, todos de pie. Aquí adelante, por favor. Con ese de pie todo su momento aquí, observando, y ya nos vamos a inclinar ante él. Quería decirles... Cuando David iba al campo de guerra David observa que un hombre De estatura elevada Llevaba 40 días Desafiando al ejército 40 días y 40 noches. O sea, él había intimidado con una declaración que había repetido 80 veces a todo un ejército. El diablo había mandado mensajes 80 veces para intimidar, para detener y para paralizar. Esto es lo que diablo todos los días. Te dio un mensaje en mañana, te dio un mensaje el martes, te dio mensaje, en miércoles, te vi un mensaje en jueves, te el viernes, te dio un mensaje el jueves, de desanimar el viernes, de el dios todos los días lo está haciendo. Bolívar no venció con la jabalina en esos 40 días. Ni con la espalda lo venció. Él metió a presión al ejército de Saúl. Y usted va a que el diablo nunca le llamó a nadie. En los 40 días nunca le llamó a nadie. No describe que Morías incluso pedió contra nadie que lo haya vencido. Eso no parece así, pero sí aparece que Morías musiferaba contra el pueblo y lo paralizó de miedo. Porque el diablo a veces habla y te quiere paralizar. ¿Qué mensaje te dio esta semana del diablo a tu cabeza y te quiso paralizar? ¿Qué mensaje de Satanás te llegó a poír y te paralizar? Aleluya, que el diablo no puede ganar aquí de carneta. El diablo tendrá que saber yo digo Venos. Por eso yo creo que esta crisis para nosotros es promoción La crisis que tú está viviendo es promoción, diga conmigo Vamos a comenzar El problema que tengo para promoción, diga, para Promoción, digan Promoción, Promoción. Promoción, diga. Usted digan y en la palabra Lo que estoy viviendo para promoción No le escucho Promoción, promoción? la diga Promoción, es promoción, promoción que la vida y la vida con a de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército, con la aprobación de los soldados de Saúl y a sus oficiales. Escúcheme bien aquí se está viviendo la confrontación con un gigante. Póngale nombre, sexo, finanzas, internet, Facebook, Maldita, alegracia, redes sociales, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas en su trabajo. Si es un gigante, aleluya. Si como iglesia lo no estamos enfrentando a un gigante, nos estamos enfrentando a un gigante. Yo vengo a decir en el día de hoy que lo único que esto va a hacer es promover. Estás peleando la batalla, viene promoción, viene promoción Estás peleando la batalla, viene promoción Estás peleando la batalla, el diablo no te va a y viene promoción Los gigantes han servido para promover lo que No andamos buscando la mierda, también no buscando reino, pero el gigante ocasionó Los clientes que han prestado renovación para las naciones. Solo le han servido para promover bien. No andábamos buscando lo que está pasando. Pero lo ha hecho, lo ha y en todas las naciones, en muchas ciudades, se reconoce ya Renovación para las Naciones. En 18 países del mundo saben que Renovación anda predicando y está viendo el poderoso Evangelio de Jesucristo. En el alto gobierno de esta ciudad, de esta ciudad sabe que Renovación para las Naciones está impactando el barrio. Porque el alto gobierno de este departamento, incluso el nuevo presidente de este país, hace algunos días a poner y sabe de esta hora de Renovación para las Naciones. porque eres el mapa? A causa de este frisero. Yo mismo y mi atelié contra él. Hoy mismo el Señor te entregará y te botaré la cabeza. Que madrugada, que ayudes, hace que vaya a la oración, que te conviertas en un adorador que va a dejar palabras, que hablas la promesa de Dios, hace que entres en el poder del acuerdo, de la intercesión, de la de la familia, de esta hace que hagamos tiempo de poder a Dios, el gigante hace que hagamos y levantemos el la cual, de tu en el gigante hace que te de en de el, día, el, día, el de la Iglesia de de de día de yo quiero que alguien levante su mano allá de aquí. Dios va a levantar gente aquí que va a provocar que la alma afortunada no prospere. Porque aquí nadie apareció para acelerar testigos. Si la no hubiera podido estar al frente de los escuadrones, de Israel y yo estoy hablando de algo aquí que se llama la ley de la aceleración escucha bien ley de la aceleración es aquello que tenía que tomarte 10 años pero bajo la producción de compres, compres, compresión de tiempo se aceleran las cosas y lo que tomaría Me llamó a la pastora y me dijo que había firmado una bodega de 400 metros.